Hola chicos, hoy veremos cómo crear y guardar hojas de cálculo. Calc, al igual que otras aplicaciones de su categoría, es una potente herramienta que les permite realizar cálculos complejos rápidamente mediante la creación de fórmulas adaptadas a la necesidad de cada momento. El proceso para la creación de una hoja de cálculo es muy sencillo y tenemos varias opciones. Podemos ingresar desde OpenOffice a Hoja de Cálculo, podemos Hacer clic en nuevo documento o podemos abrir archivo nuevo, podemos ir a plantillas y documentos y seleccionar nueva hoja de cálculo. Una vez que ya tenemos el libro abierto, nos aparece esta hoja de cálculo en blanco en la cual vamos a ir introduciendo los rótulos, valores y fórmulas que formarán parte de las diferentes hojas que componen el libro. Cuando pulsemos Enter, el selector de la celda pasará a la celda que está justo debajo de la actual, en cada ingreso de datos, y si pulsamos Tab, iremos hacia las celdas laterales. Para no perder la información, debemos guardar el libro de trabajo seleccionando en el menú archivo, guardar como, seleccionamos el nombre y por defecto nos guarda en la extensión ODS además de que tenemos otras opciones para eh, guardar como XLS, para nuestro libro de trabajo. Como vimos anteriormente, acá he introducido unos rótulos y números para eh, mostrarles cómo podemos hacer referencia a algún dato. Por ejemplo, una referencia está formada por una letra y un número. Entonces, si nosotros queremos hacer referencia a alguna celda, simplemente seleccionamos Shift igual, la celda que queremos seleccionar, y nos coloca C4, porque ese es el número de referencia de la celda. Ahora bien, para insertar una hoja nueva en, en nuestro libro, lo que debemos hacer es posicionarnos sobre la parte inferior, clic derecho, y podemos insertar una hoja, eliminar esta hoja, podemos cambiar el nombre de la hoja como lo vimos anteriormente, podemos cambiar el color de la pestaña, etcétera. También se puede agregar una hoja nueva a partir de insertar en el menú superior hoja. En este caso nos aparecerá una ventana que nos permite seleccionar si delante o detrás de la hoja actual. Le damos a aceptar y vemos que se ingresa una nueva hoja. Volvemos a la hoja anterior. Para modificar o eliminar contenido de una celda es posible realizar alguna de las siguientes operaciones. Se puede seleccionar la celda y realizar un doble clic con el ratón, o bien se puede seleccionar la celda y presionar F2. De la misma forma, se ingresa a la celda en sí para modificar o realizar alguna operación sobre el contenido de la celda. Con las teclas de dirección puede desplazarse sobre el contenido en el caso de que tengamos que corregir algún error del título o de una fórmula. Una vez realizada la corrección, simplemente damos Enter. Para eliminar el contenido completo de una o más celdas, una vez seleccionadas, por ejemplo, esta columna, pulsamos la tecla Suprimir o Delete, y luego de esto le damos a aceptar y se eliminará todo el contenido de la celda. Para asignar formato a una celda, al introducir un dato en una celda, OpenOffice Calc va a intentar en primer lugar interpretarlo como un número y por defecto alineará los números a la derecha y el texto a la izquierda. Por ejemplo, en este caso, detecta automáticamente lo que es número de lo que es texto. Intentará asimismo aplicarle un formato. Por ejemplo, si escribimos en una celda una fecha, 12 del 6 del 20, automáticamente, al presionar Enter y fijar el valor, Calc interpreta este dato como una fecha y lo transforma. Si el número es muy grande y no es posible desplegarlo en una celda, por ejemplo, Calc aplicará un formato científico cuya apariencia será el número más la e a la 12 doceava. La interpretación de esta expresión es fácil. El e equivale a 10 exponencial elevado a la 12 o lo que es igual a multiplicar por 1 seguido de 12 ceros. Lo normal será esperar a introducir todos los datos para posteriormente pasar a aplicar los formatos. Para esto, en primer lugar, seleccionamos la celda o celdas en cuestión, por ejemplo, los costos, y desde el menú Formato ejecutamos el comando Celdas. Con esto, OpenOffice nos abrirá el cuadro de diálogos de atributos de la celda seleccionamos moneda y tenemos que buscar el formato de nuestra moneda en mi caso con el teclado busco AR que es el peso argentino y me da la opción de qué manera quiero que tenga formato, si con decimales o sin decimal la cantidad de decimales los ceros principales, si hay separador de miles que los números negativos me aparezcan en rojo. Y el lenguaje. En este caso, está predeterminado el lenguaje español. Le damos a aceptar y automáticamente vemos cómo hemos ingresado el formato moneda de peso argentino en las celdas de los costos. Desde la sección números de este cuadro, se puede asignar formatos numéricos tales como signos monetarios, vamos a volver a hacer el ejemplo en la operación moneda, formatos de porcentaje, números de posiciones decimales, números, fecha, tiempo, fracción o texto. Además de las opciones del tipo de dato, el cuadro de diálogos de atributo de celda permite realizar modificaciones al formato de la hoja de cálculo a través de las siguientes secciones. En fuente podemos seleccionar el tipo de, de fuente, si la letra la queremos normal, el tamaño. En los efectos de la fuente podemos seleccionar el color de la fuente y las distintas opciones para enriquecer el formato de la celda desde la alineación se puede modificar la forma en la que se alinea dentro de la celda los datos seleccionados en borde se puede seleccionar el tipo de línea que rodeará la celda su grosor estilo y posición y en fondo podemos seleccionar el color de fondo de la celda. Algunas de las opciones disponibles en el cuadro de diálogos de atributo de la celda las podemos encontrar disponibles en los botones de la barra de herramientas de formato. Bueno, como dije recién, también desde la barra podemos seleccionar las celdas, cambiar el color de fondo, podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño que... Tienen los rótulos, si son negritas, si están centrados. Podemos seleccionar el formato, etc. Además, podemos también hacer lo mismo con el resto de las celdas. Podemos alinear los textos, etc.